Los madrileños tenemos por costumbre defender nuestra patria en primavera. Hace 500 primaveras salimos a la calle para reclamar junto a otros pueblos de Castilla que volviera común al pueblo lo que del pueblo saliera. Hace 200 primaveras salimos a la calle a decirle a los señoritos que nuestra sarna ya nos la rascábamos nosotros. Hace 90 salimos a la calle para ser vanguardia europea de derechos y de libertades. Y hace ya casi 10 primaveras salimos a la calle a gritar que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros. Esta primavera, paradójicamente, los madrileños nos volvemos a cuidar en común, pero no saliendo a la calle, sino quedándonos en casa. Hoy el patriotismo democrático que caracteriza al pueblo de Madrid no ocupa las plazas, sino que ocupa los balcones, pero como siempre, como en cada episodio de nuestra historia, defendiendo a cara de perro lo que es de todos y de todas. La mejor forma de agradecerle a los madrileños y a las madrileñas su sacrificio durante estas semanas es levantando un plan de reconstrucción ambicioso para protegerlos en los meses venideros. Ahí, señora Ayuso, nos van a encontrar siempre. Muchas gracias.